Me causa curiosidad que he estado hablando con, sobre todo con mucho joven y ellos me hacen como una risita burlona porque ellos saben que yo de hecho no comulgo ni con el izquierdismo, ni con el comunismo, ni el socialismo, ni todo eso que esté terminado en ismo. No soy afín de eso, no me considero tampoco ultraderechista, me considero más bien de centro. Pienso que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha es igual de nociva, pero lo que me causa curiosidad es que yo veo cierto aire de triunfo por parte de ellos. Me refiero en este momento, hoy que es un día tan especial que se está posesionando Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y la afinidad que hay con el gobierno de Venezuela, especialmente con Nicolás Maduro. ...cuando yo veo que ellos hablan y muestran como un triunfo... ...como algo que logramos, coronamos... ...yo quiero hacer una reflexión ante eso... ...no yéndome a términos políticos... ...no yéndome a términos de ideas... ...sino que yo pienso que en este momento... ...aquí no hay triunfadores ni hay perdedores... ...el día de hoy me refiero... ...arrancando este nuevo gobierno de Colombia... ...junto con Venezuela... ...que es el que mucho daño le ha hecho... ...no solamente a Venezuela sino a los países circunvecinos y eso no es porque yo me lo estoy inventando sino porque es lo que está realmente pasando yo diría que podríamos estar hablando de un triunfo en unos 2, 3 o 4 años y cómo me gustaría a esos mismos jóvenes eh, tanto de un lado de otro que me han hecho ver esto como, como un, una apuesta que yo no lo veo como una apuesta porque a mí no me interesa si gobierna la izquierda, la derecha la ultra, el centro, no sé quién a mí lo que me interesa es que mi país esté bien independientemente a lo que yo piense y cómo me gustaría y le digo to a todos esos jóvenes que escogieron a partir de hoy el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y que eh, aplauden muchas cosas del régimen de Venezuela saber que yo no tengo la razón y créame por este mismo medio lo digo que si la política de Colombia se mejora a nivel Colombia y a nivel internacional junto con Venezuela y sacan ese país adelante y pueden ayudar a Venezuela créeme que por medio de este canal yo les pediría disculpas a ustedes y si diría realmente ustedes tienen la razón eso era lo que necesitaba el país pero yo prefiero ser prudente en esto y esperarnos un par de años y mirar a ver si realmente la decisión que se tomó fue la correcta. En este momento no se sabe si es el principio del fin o el fin del principio. No se puede jugar con candela sin quemarse. Porque independientemente a que haya afinidad en sus pensamientos con los dos gobiernos. El régimen de Nicolás no puede pedir a Colombia en estos momentos ya la extradición del dirigente opositor Julio Borges que es lo que están pretendiendo hacer ya. No había subido a la presidencia y ya lo estaban acosando. El régimen de Maduro, por un lado, esperando la juramentación de Gustavo Petro, nuevo jefe de la Casa de Nariño, y por el otro lado el chavismo puyando a reclamar el envío a Caracas del parlamentario disidente. Yo alguna vez lo dije en, en estas mismas noticias, refiriéndome también a Estados Unidos, que aquí la lucha no es ni siquiera ideales, aquí es poder. ¿A quién puede más? Viene el orgullo personal, sin importar a quién se lleven por delante Y mucho menos de ir a pensar en un pueblo La dictadura chavista solicitará la extradición del dirigente opositor Julio Borges desde Colombia Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, AN, de mayoría chavista Exigió al gobierno de Colombia, ojo, exigió al gobierno de Colombia Que entregue a la justicia venezolana al opositor Julio Borges A quien acusan de ser actor intelectual del supuesto magnicidio en grado de frustración ocurrido hace cuatro años contra el dictador Nicolás Maduro Ustedes se acuerdan de esos drones que volaban Bueno, se le puede dar un valor autenticado a esos drones que era un atentado Si también nos comimos el cuento de que Chávez en forma de un pajarito le estaba hablando a Maduro Pues bueno entonces, si se pasa el 1, se pasa el 2. Dijo Rodríguez durante una sesión del Parlamento, tenemos que exigir el respeto al derecho internacional y que la República de Colombia entregue a la República Bolivariana de Venezuela al actor intelectual del magnicidio de frustración, el señor Julio Borges. Esto es interesante, vuelvo y digo, esto no es que me guste o no me guste. Esto no son colores de partidos, esto no es que soy de derecha o izquierda, o este no es que yo no esté de acuerdo con Maduro o con Petro o con bueno con el que sea, sino esto es de ver resultados. Y si ustedes me dicen a mí algo contrario a lo que ha pasado en los últimos 30 años, bueno, ustedes me hablan cosas reales. La derecha, que son los que más han gobernado la humanidad, han robado, tienen toda la razón. Pero esos países mal que bien se mantienen ahí y no los estoy justificando. Pero la izquierda, hablemos de la izquierda solamente hace 40 años para acá o 50 años para acá. ¿Qué ha dejado? ¿Me puede mostrar una Cuba? ¿Me puede mostrar una Nicaragua? ¿Me puede mostrar una Venezuela? O sea, si ustedes tienen un país insignia que diga este salió adelante porque esto era lo que se necesitaba, me callo. Como dicen, apague y vámonos. Esto es interesante y es interesante debatirlo, pero antes los invito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 para ayudar a estas naciones que tanto lo necesitan Rodríguez haciendo salidas en falso Al igual que Nicolás Maduro Insistió en esta solicitud Y aseguró que también Que el presunto jefe logístico Del intento del mandicidio Raider ruso alias Pico Se encuentra en este momento detenido en Colombia Y que las autoridades venezolanas También esperan por su extradición No olvidemos que el parlamento Está controlado por Maduro y por ende ellos son los mismos que están exigiendo el pedido tiene lugar luego de más temprano un tribunal de la dictadura condenará a 12 personas entre ellos tres militares y dos mujeres a 30 años de prisión la pena máxima vigente en el país por su supuesta participación en el presunto intento de magnicidio todo es presunto todo es supuestamente porque a lo largo de todos estos años también hemos visto militares, activistas, personas civiles, detenidas, masacradas, torturadas, desaparecidas, por supuestos, por me parece, pero nunca llegan las pruebas. Y esto es un presunto magnicidio. Según Rodríguez, la justicia tarda pero llega. Cómo me gustaría que esas palabras las recordara de pronto más adelante el señor Rodríguez. Porque en eso sí tiene razón, la justicia tarda pero llega, según lo que ellos están diciendo. Pero yo también creo que la justicia tarda pero llega, pero algún día tendrá que salir a la verdad todo esto y el que la deba y la pague. Lo dijo Rodríguez con respecto a la sentencia dictada y aseguró que se trata de un presente en la administración de justicia. Cuando se trata de atacar a la oposición o al oponente... Ahí sí vale la justicia para Rodríguez y para el régimen chavista. En este caso se está no solamente haciendo justicia según ellos, según el mismo Rodríguez, sino que se está sentando el precedente de quien cometa o intente cometer crímenes hor horrendos, no podemos descansar hasta que pague ante la justicia. Al igual, instó a los diputados a defender la decisión judicial que tildó, óigase de valiente y por la cual felicitó a la fiscalía a la jueza a cargo del caso y a todos los órganos encargados de la administración de justicia de corte totalmente chavista acérrima al régimen tanto a la fiscalía como al tribunal supremo de justicia informaron que las otras personas fueron condenadas a 24 20 16 y 5 años de prisión por su vinculación con estos hechos ocurridos el 4 de agosto del 2018 donde Oígase bien, supuestamente hubo un magnicidio Supuestamente, aparentemente, me pareció Alguien al cual para ellos espieran el zapato Y que se salieron con la suya Fue el diputado opositor Juan Riquense El cual recibió una sentencia de 8 años Por el delito de conspiración No olvidemos que Riquense es mano derecha de Guaidó Y pues a ellos les convenía ejecutar Porque no olvidemos Eso estaba quieto hasta hace unos días pero recuerda que hace unos días como por arte de magia ¡Pum! Todo apareció La defensa del parlamento denunció que en la justicia chavista Violó una vez más el principio de publicidad y participación ciudadana Al impedir el ingreso de público y familiares de los acusados También calificó el proceso como una arbitrariedad Señaló que apelarán esta sentencia Y advirtió que con este juicio no se pudo demostrar Que el dirigente era responsable por los delitos que se le imputan Vuelvo y digo ¡Hay pruebas! Pero nunca aparecen Sabemos que desde hace cuatro años las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas Se espera una vigorosa reanudación del vínculo diplomático Y de la cooperación entre estos dos países vecinos A partir de la posesión del señor Gustavo Petro a partir de hoy Cuando asuma el poder en la nación andina El fiscal Tarek William Saab Ordenó la emisión de una orden de captura contra la periodista venezolana Carla Angola por incitar al magnicidio de Nicolás Maduro, vuelvo y digo, supuestamente me pareció, creo que fue así, están las pruebas, nunca aparecen, es el bla bla bla, la M que habla el régimen de Nicolás Maduro, vuelvo y digo y vuelvo y le repito a esos jóvenes, ojalá que ustedes sean los que tengan la razón y que yo tenga que agachar la cabeza por este medio y lo haría con mucho orgullo, porque para mí no valen colores, para mí no valen partidos, para mí vale la prosperidad, la abundancia y el vivir bien en mi país o en el país circunvecino. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.